Profesora, ya, gracias. No se puede Mis, disculpe, buenas noches, compañero, buenas noches. Buenas noches. Estamos esperando a que ingresen un poco más de sus compañeros. Ya recién vamos 36, 35 personas en plataforma. Es que no se conectan en unos 5, máximo 10 minutos. Iniciamos, ¿ya? Ok, profesora. Sabía mis... Doctora, buenas noches. Quería pedirle dispensa. La semana pasada, el día sábado, eh, había viajado a provincia. Estaba en Puquio, Lucana, Ayacucho. Pese a ser pro, capital de provincia, um, el internet es lento, lento, lento y um, trataba de estar en clase, pero no se oía, se oía como entrecuerda. La cosa es que era mi internet. Eh, y había como, o sea, había bastante gente en Pukio porque era este una, una reunión este que se había hecho después de tres años. Entonces no no no no pude estar prácticamente en la, en la clase. Trataba de estar, salía como que estaba conectado, salía como que no estaba conectado, salía, daba como círculos, giraba la el círculo como si que se estaba conectando, por eso le pedía que, o sea, me dispense de la, de la clase de, del día sábado pasado, doctora. Sí, está bien, Walter, no te preocupes. A ver, ya vamos a iniciar, ya, pues, compañeros, mientras se van enlazando. El día de hoy vamos a tocar eh, un, el proceso abreviado laboral, así como también los procesos de impugnación eh, de laudos arbitrales económicos ya dentro de lo que es el proceso, la nueva ley procesal laboral. Ahora. Como propósito de la sesión de aprendizaje, vamos a establecer y conocer el proceso abreviado en la nueva ley procesal de trabajo y asimismo conocer el proceso de impugnación de laudos arbitrales económicos en la nueva ley procesal de trabajo. El proceso abreviado y sus etapas. Ahora, partamos primero. Nosotros ya durante la semana anterior y desde hace varias semanas hemos establecido respecto, cuando hablamos del de proceso laboral, que tiene como principal objetivo resolver lo que son conflictos en materia de relaciones laborales. ¿no? Por esto también, y teniendo en cuenta de que eh, se efectúa un aspecto característico propio de este proceso, que es el desequilibrio respecto a la desigualdad económica y social entre el empleador y el trabajador. Y eso ha quedado claro ahora. Esta ley, a través y en su artículo 3, establece que materialmente en realidad el proceso laboral propone una relación jurídico-procesal. Esta relación jurídica-procesal se dota de que el trabajador tenga ciertas ventajas especiales dentro de este proceso que acentúen esta desigualdad quizás compensatoria, ¿no? frente al desequilibrio intrínseco que se veía con la anterior ley. Ahora. Eh, también la semana pasada recordamos un poquito respecto a los principios que se aplicaban dentro del proceso laboral, como era la inmediación, oralidad, concentración, eh, celeridad, economía procesal, eh, veracidad, entre otros. Pero también habíamos señalado específicamente y habíamos tocado uno, dentro, uno de los tipos de procesos que regula esta nueva ley procesal de trabajo. Esta nueva ley procesal de trabajo, como habíamos mencionado, reconoce la existencia de los siguientes tipos de procesos en materia laboral, como es el proceso ordinario laboral, que es el que desarrollamos la semana pasada, el proceso abreviado laboral, ¿ya? Eh, el proceso impugnativo de laudos arbitrales y el proceso cautelar y proceso de ejecución. Ahora, dentro de lo que es eh, el proceso abreviado laboral, este proceso abreviado eh, se ventila en lo que son las pretensiones referidas al cumplimiento de obligaciones de dar no superiores a 50 unidades de referencia procesal y cuyo valor para eh, actualmente el 2022 es de 460 nuevos soles, como habíamos señalado. En, ya en clases anteriores, acordémonos que la unidad de referencia procesal equivale al 10% de la unidad impositiva tributaria vigente en cada año, es decir, si el próximo año la unidad impositiva tributaria eh, sería de 4.800 aproximadamente, porque cada año sube 200 nuevos soles a 300 soles, pongamos aproximadamente la unidad de referencia procesal sería 480 nuevos soles, pero entendiéndose que para el presente año 2022 la unidad de, la unidad de referencia procesal es de 460 nuevos soles, ¿ya? Es decir, en el proceso abreviado laboral se van a ventilar las pretensiones referidas al cumplimiento de obligaciones de dar pero que no sean superiores a 50 unidades de referencia procesal, ¿ya? Estas pretensiones que regula este proceso abreviado deben tener ocasión lo que es la prestación personal de servicios de naturaleza laboral formativa o cooperativista, ¿ya? Es decir, ¿qué quiere decir? Que podemos tratar cualquier aspecto referente a lo que es liquidación de beneficios sociales, remuneraciones no pagadas, eh, beneficios true de beneficios truncos, entre otros. Incluso también eh, se puede, se puede eh, llevar a cabo sobre modalidades formativas laborales o también sindicales. Ahora, esta nueva ley procesal de trabajo permite que sean vistos los casos que previos o posteriores a la prestación efectiva de los servicios. En el proceso abreviado, se llevará a cabo lo que es la audiencia única Después lo que es la calificación de la demanda, el juez emite lo que es también una resolución disponiendo su admisión y por ofrecido los medios probatorios. Además se realizará lo que es el emplazamiento al demandado para que comparezca al proceso y conteste la demanda. ahora en este proceso abreviado laboral, dentro del plazo de 10 días y con la citación de las partes a la audiencia única, la que va a ser eh, fija dentro de los 20 y 30 días hábiles siguientes a la calificación de la audiencia única, en la cual se concentra lo que es conciliación, confrontación de posiciones, actuación probatoria, alegatos y sentencias. ¿Ya? Ahora... Eh, Específicamente, cuando nosotros hablamos del proceso abreviado laboral, debemos tener en cuenta que eh, el mecanismo procesal en realidad se le ve que se fue implementando a través de la eh, valga la redundancia aplicación de lo que es la nueva ley procesal de trabajo, esta ley número 29497, permite que a través de lo que es la vía abreviada. Ya, se brinde una tutela urgente al trabajador que ha sido víctima quizás de un acto lesivo de su derecho al trabajo, constituyéndole por tanto una vía igualmente satisfactoria para que su derecho que está invocando eh, en busca de una reposición, por ejemplo, a su centro de trabajo. Es decir, a través de, este, de, esta, de la aplicación e implementación de este proceso abreviado, lo que se busca es que se le otorgue una tutela urgente al trabajador, el cual ha sido víctima o se le ha violado en un derecho lesivo reconocido por nuestra Constitución y que es el mismo que va a invocar en su demanda. Ahora esta nueva ley procesal de trabajo eh, es probablemente podemos establecer una norma eh, con incidencia laboral quizás cuya promulgación eh, generó en su momento como el, eh, como también lo habíamos señalado en clases anteriores un gran impacto no a pesar quizás de no haber entrado en vigencia dentro de todo el territorio nacional porque sabemos que la misma fue implementándose paulatinamente en diferentes lugares a nivel nacional, su eficacia eh, dentro del diseño quizás como reforma del proceso laboral peruano se produciría también con un carácter paulatino, porque nosotros sabemos que si la implementación se ha dado paulatinamente, el, este, esta reforma que buscábamos dentro del proceso laboral también ha, se ha producido y va a seguir produciéndose de carácter paulatino. Ahora, ¿qué? Eh, Debemos tener en cuenta, cuando nosotros hablamos del proceso, del proceso abreviado laboral en esta nueva ley procesal de trabajo, eh, hay diferentes autores que han establecido, como por ejemplo el profesor Romero Montes, que denomina este proceso abreviado como aquel que se ubica dentro de la parte intermedia entre lo que es el proceso de conocimiento y el proceso sumarísimo, hablando de manera general del proceso abreviado. Es decir, por su extensión y duración es muchísimo más breve eh, que el proceso de conocimiento y más extenso que el proceso sumarísimo. Es decir, este proceso abreviado, eh, nosotros sabemos que eh, se aplica también ciertas eh, normatividades establecidas dentro del Código Procesal Civil aplicadas a esta nueva ley procesal de trabajo específicamente para cada tipo de procedimiento. Entonces, eh, Romero Montes ha establecido, como les había mencionado en su momento, que se ubica, este proceso abreviado es el punto intermedio, tanto entre el proceso de conocimiento y el proceso sumarísimo, siendo muchísimo más rápido que el proceso de conocimiento y mucho más extenso que el proceso sumarísimo, definitivamente, ¿no? Ahora, podemos decir y podría establecerse que el proceso abreviado laboral es el proceso que se caracteriza en realidad por su brevedad y porque las etapas de conciliación y juzgamiento se concentran en solo una audiencia única, ¿ya? Es decir, tiene esta ventaja de que en este proceso abreviado laboral se concentran las etapas en una sola audiencia, ¿ya? Ahora, dentro de ello tenemos también, y antes que toquemos específicamente respecto a lo que es el proceso y su tramitación dentro de nuestra, no, dentro de esta nueva ley procesal pues, de trabajo, debemos tener en cuenta de que, eh, hay competencia también de los juzgados que conocen este proceso abreviado laboral. Ahora, ¿cuál es esta competencia? El proceso laboral abreviado puede ser iniciado ante el juez especializado de trabajo o ante el juez de paz letrado laboral. En el primer caso, en caso de que se plantee ante el juez especializado de trabajo, esto dependerá también de un criterio puramente material, ¿ya? Y en el segundo caso, es decir, ante el juez de paz letrado, en cuanto a un criterio cuantitativo, es decir, teniendo en cuenta eh, cuál es la pretensión que se está planteando, ¿ya? Ahora... La nueva ley procesal eh, laboral eh, en su artículo 2 señala que el juez especializado de trabajo conocerá a través de lo que es el proceso abreviado, y eso nosotros ya lo habíamos tocado en clases anteriores, eh, lo que es la reposición cuando ésta se plantea como una pretensión principal única. Es decir, el juez especializado de trabajo va a poder conocer este proceso abreviado laboral si únicamente en tu demanda, en tu pretensión que tú planteas, está la reposición a tu centro de trabajo, pero como pretensión única. Si tú tienes más de esas pretensiones, no lo va a conocer ahora. Y también eh, establece que las pretensiones relativas a lo que es la vulneración de la libertad sindical. Es decir, que regula, eh, si no me equivoco, el inciso 2 y 3 del referido artículo 2 de esta nueva ley procesal de trabajo. Ahora, esta distribución de competencias eh, de una u otra manera eh, está guiada pues, por un criterio material y además también por la consideración que se tiene que estos dos asuntos guardan en realidad trascendencia con la tutela que exige mecanismos sumamente expeditivos y breves. Teniendo en cuenta que lo que se está pidiendo, como habíamos mencionado, es una reposición al centro de trabajo o cuando hay eh, vulneración respecto a lo que es la libertad sindical. Es decir, estos exigen mecanismos sumamente expeditivos y breves. Ahora. En función también de lo que refiere a un criterio cuantitativo que establece que para que este proceso abreviado lo vean lo que son los jueces eh, de paz letrado en materia laboral, el artículo 1, inciso 1, también de esta nueva ley procesal de trabajo, señala que los juzgados de paz letrados laborales conocen en procesos abreviados laboral lo que son las pretensiones referidas al eh, cumplimiento de obligaciones de dar no superiores a 50 unidades de referencia procesal originadas con ocasión a lo que son la prestación personal de servicios de naturaleza laboral, formativa o cooperativista, no referida a aspectos eh, sustanciales o conexos, incluso previos o posteriores a la prestación efectiva de servicios. Es decir, tengamos en cuenta que este, nuestro, esta nueva ley procesal de trabajo Hace una diferenciación bien clara para respecto a lo que es la competencia de los juzgados para la aplicación o para llevar a cabo estos procesos abreviados en materia laboral. Como habíamos, y esto tiene que quedar claro, primero tenemos un criterio puramente material. Esto es respecto a la materia, el tipo de proceso que se va a llevar a cabo, teniendo en cuenta, acordémonos, que el juez especializado únicamente en materia laboral va a poder llevar a cabo un proceso abreviado cuando se trate de la pretensión relativa a lo que es la reposición al centro de trabajo o la pretensión relativa a lo que es la vulneración de la libertad sindical. ¿ya? En el caso de que se esté pidiendo lo que es la reposición al centro de trabajo, lo va a poder ver el juez especializado en materia eh, laboral siempre y cuando esa sea su única pretensión. Si en ese proceso, tú aparte de la reposición, planteas otra pretensión, lo va a tener que ver el juez de paz letrado. Ahora, respecto a lo que es el juez de plas letrado, ya no es una cuestión o un criterio respecto a la materia, sino es un criterio netamente cuantitativo, es decir, respecto a la pretensión que tú estás planteando, habiendo establecido, y como lo acabo de mencionar, que es cuando eh, se está solicitando las pretensiones referidas al cumplimiento de obligaciones de dar no superiores a 50 unidades de referencia procesal. ¿Ya? Ahora. Debemos tener en cuenta que el legislador ha considerado que el cumplimiento respecto a lo que son estas obligaciones laborales, valoradas en cuantía poco elevada, deben ser discutidos también dentro de un corto eh, de un proceso perdón de corto trámite, es decir, deben ser rápidos, céleres y sin mayor eh, dilación de los mismos. ya Ahora, eh, es necesario en realidad que, si bien es cierto, existen principios que regulan de manera general todo lo que es el proceso laboral, pero existen